hola te doy la bienvenida a mi taller hoy vamos a hacer un guarda estilo cookie esta cookie la hemos hecho ya como un alfiletero y un guarda tijeras ahora voy a hacer una cookie guarda si quieres verlo acompáñame mirad yo tengo las agujas de muñequería guardadas en una caja son muchas y muy grandes algunas tienen un tamaño, la verdad es que considerable. Y estoy un poco cansada de tenerlas siempre así, de esta manera, y metidas en una cajita. Entonces he decidido hacerme eh, un, un guardagujas para ella, una especie de librito. Lo voy a hacer igual que la cookie, que me gusta muchísimo esta muñeca. Mira, yo he sacado los moldes en grande y lo que he hecho ha sido eh, pasarlos al tejido de esta forma voy a utilizar fieltro porque la verdad es que la aguja se desliza bastante bien en él y además eh, no me ocupa no quiero una. en esta ocasión no quiero una cuqui alta porque quiero un librito para ponerla si fuese como ella para poner los alfileres sí que querría que tuviese volumen pero en esta ocasión no la quiero así voy a utilizar este fieltro podéis utilizar guata entonces lo que vamos a hacer va a ser marcar en un tejido, yo lo voy a hacer en un tejido liso para el interior y en un tejido estampado para el exterior. El tejido interior, vamos a marcar nuestra cookie y vamos a hacer una parte en fieltro y una parte en tejido interior. Esto lo vamos a hacer dos veces. Necesitaremos estas medidas duplicadas. De momento lo reservamos. Después vamos a coger tejido exterior dos veces también. Y yo lo que he pensado es que voy a poner el cuerpo de, de mi cookie en esta parte y esta parte le voy a hacer la cabeza. Entonces, para hacerlo así necesitamos un trocito de tela exterior, en mi caso uno negro para la parte de atrás de, de lo que es el pelo y una parte de tejido exterior y una parte en base porque es la parte de la cara. Voy a hacer dos muñecas y las voy a unir. Entonces, primero vamos a la máquina, vamos a pasar justo por el por este por esta marca un pespunte de lado a lado. Vamos a salir un poquito como medio centímetro más o menos y vamos a rematar principio y final. Bueno, pues una vez pasado a máquina Vamos a quitar el exceso de costuras. Estoy utilizando loneta para lo que es el cuerpo y cabeza y pelo. Y para la parte interior estoy utilizando popelín. Esto es popelín, fieltro y loneta para la parte exterior. Pero cualquier tejido que tengáis os sirve. ahora vamos a ponernos bien bien rectas estas costuras y vamos a marcar aquí lo que sería la carita La vamos a marcar intentando que esta costura nos caiga hacia la parte de la ropita porque si la ponemos hacia la parte de la cara después se nos puede se nos puede transparentar vamos a poner la marca del cuello justo sobre la costura que tenemos hecha y vamos a marcarlo de esta forma esto lo haremos en, en la parte de delante y en la parte de atrás también Lo vamos a marcar todo ya sabéis que esta cookie no es diseño mío es un diseño que que yo vi a anita Munenitas, me gustó mucho hicimos las cookies y ahora pues Tenía ganas de hacerme un guarda y bueno, pues he decidido que será con cookie. Vale, pues esta parte estaría hecha y haremos lo mismo en esta otra parte de aquí. Bueno, pues ya una vez pasado a máquina, vamos a, a, a, confe a confeccionar el sándwich. Vamos a poner derecho del tejido exterior con derecho de tejido de forro y con el fieltro en este caso o guata lo que estáis utilizando vamos a, a ubicarlo de esta forma y vamos a pasarlo a máquina todo alrededor dejando un trocito para dar la vuelta esto lo haremos también con la parte de trasera de, de cookie vamos a hacer dos como ya os he comentado para hacer el, el guarda agujas de muñequería vamos a poner bien todas las telas y vamos a poner nuestro molde en esta ocasión como veis con el negro tendremos un poco de problema pero yo lo que voy a hacer va a ser ponerla tal cual está aquí y me voy a guiar con este molde para coser a máquina todo alrededor de la cabeza porque he probado con diferentes rotuladores pero ninguno me, me pinta ni siquiera con, con el jabón de desastre voy a intentarlo con este pero al ser tantas no, me va a salir mucho más grande voy a tardar menos si sí, lo paso así a máquina que pasándole el jaboncillo la voy a marcar bien voy a sujetar bastante bien para que se mueva lo menos posible y voy a pasarlo a máquina y la parte de, de abajo la voy a marcar porque la verdad es que se cose muy mal así con un papel Vale, pues ya vamos a pasar estas dos a máquina, dejando, ya os digo, un trocito para dar la vuelta. Vamos a montar la parte de atrás y vamos a ponerle una cuerdecilla, que con esto tendrá suficiente. 23 centímetros. Yo voy a utilizar cola de ratón. La vamos a poner aquí. Entre los dos tejidos, interior y exterior. Y vamos a dejar que sobresalga como un centímetro más o menos. Y ahora ya sí, vamos a marcar esto y nos vamos a la máquina de coser. Pues ahora ya solo vamos a recortar por donde tenemos marcado. con una aguja con una tijera finita le vamos a dar unos piquetes y ahora lo vamos a planchar para quitarle las marcas de bolígrafo y daremos la vuelta hacemos lo mismo con la otra parte bueno y ya las he cosido les he dado la vuelta y las he planchado y además he cerrado también con puntada invisible los extremos esta parte de aquí la parte trasera la vamos a dar por finalizada La vamos a separar un poquito y vamos a ponernos con la parte de delante yo he cortado el molde de lo que sería la cabecita y el y el pelo lo he separado y he dejado el pelo sobre eh, un trocito de fieltro es un fieltro que parece lanita que tiene pelillo y creo que le va a venir bastante bien lo he recortado un poquito más grande porque este tejido va doble y además lleva un poquito de, de fieltro y quiero también pegarlo de esta forma y voy a utilizar la parte que me sobra para unirlo y que se vea lo menos posible esta unión entonces ahora con esta parte sobrepuesta le voy a poner unos botones bueno unas bolitas voy a utilizar estas de matices que son muy bonitas y tienen mucho brillo y la vamos a colocar sobrepuestas para que no se vea la puntada mira el truque que yo tengo creo que ya en otra ocasión os lo he comentado es coger los dos extremos del hilo vamos a ubicar los ojillos y lo que voy a hacer va a ser mira, damos un punto solo cogiendo la parte del tejido de, de la carita el resto no lo cogemos por la parte que está doble y ya pasando la aguja por aquí conseguimos hacer un nudo pero invisible veis así ya se mantiene y ahora vamos a meter las bolitas nos quedaría así ponemos el otro ojo exactamente igual bueno pues vamos a coger ahora hilo negro lo vamos a poner doble también y vamos a pasar lo que es el pelito le vamos a dar unas puntaditas le vamos a dejar que sobresalga un poquito por sobre todo por la parte de arriba yo le voy a dar unas puntadas porque lo voy a pegar Vale, pues así será suficiente para sujetarlo repetimos igual ponemos el hilo doble lo pasamos por por la aguja los dos extremos y vamos ahora a unir estas dos partes bueno pues así vamos a ir cosiéndolo todo y tapándolo todo lo que podamos esta parte para que no se nos vea estos trocitos de color bueno pues voy a utilizar pegamento de tela y voy a pegarle esta, este pelillo que tiene por aquí Este lo vamos a quitar que no nos vale vamos a pegar esta parte de aquí. Si no tenéis pegamento de tela, podéis utilizar silicona caliente o fría. La parte del flequillo no se la voy a pegar, quiero dejarla tenga movimiento solamente voy a pegar estos laterales El pegamento en tela tarda bastante más ¿eh? en, en pegar y en secar que, que la silicona caliente Esperamos que seque el tiempo necesario. Yo esto no lo quiero pegar, lo quiero dejar así suelto. Y aquí le voy a hacer otro, otro mechón. Así me parece que queda más graciosa. Y bueno, pues vamos a ponerle un poquito de, de colorete. y ya una vez que esté seca completamente porque aún le falta veis aún le queda un poquito para secar pues sería la hora de colocarle las agujas ya yo las, las he decidido que vayan así en esta posición y así protejo la punta y no me, no me pincho como veis son agujas muy gordas muy grandes y también necesitamos utilizarlas pero sobre todo ponernos a aseguró seguro que no que nos pinchemos bueno pues poco a poco las iré colocando y podemos poner también en la otra parte bueno pues este sería mi versión de un, un guarda agujas para muñequería con una cookie bueno pues este ha sido el proyecto de hoy una cookie guarda agujas de, de muñequería la verdad es que me ha gustado mucho hacerlo y por fin puedo tener mis agujas ordenaditas vosotros podéis ponerle aquí abajo un snap si queréis para poderlo cerrar yo lo quiero abierto porque lo quiero que me dé comodidad que no tenga que estar abriendo cerrando sujetando lo quiero así de esta manera y bueno pues este ha sido el tutorial de hoy espero que te haya gustado si es así regálale un like a mi canal él te lo agradecerá si no quieres perderte el resto de mis tutoriales te aconsejo que le des a la campanita y nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece chao amiga un beso